Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Viernes para todos. Hoy nos encontramos en el calendario con la memoria de dos santos apóstoles, San Simón y San Judas. De San Simón se dice que era uno de esos discípulos y apóstoles aguerridos, tanto que lo apodan el fanático. Parece ser que antes de ser discípulo participó en alguno de estos grupos contra el imperio. San Judas, Judas Tadeo, que también conmemoramos hoy el día, es aquel que le hace la pregunta a Jesús... Acerca, allá en la cena, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación y recibe de Jesús la respuesta. El que me ame observará mi palabra y el Padre mío lo amará y vendremos a él y haremos mansión en él. Nos encomendamos a Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos, ponemos delante del Señor cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros ideales, todo lo ponemos en la presencia de Dios. Que estos dos santos apóstoles intercedan por nosotros. Amén. Del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón al que puso el nombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, apodarcelotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, el, el traidor, bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Uh, tres cositas de esta palabra. Primero, el Señor subió a orar a solas. El Hijo de Dios, ora. usted y yo, pobres mortales, oramos. ¿Cuánto tiempo dedicó la oración? Segundo, la elección. De entre toda la multitud, entre todos los seguidores, Jesús escogió 12 para enviarlos a predicar para que estuvieran con él. Y por último, los prodigios, todo, todo ese fenómeno que ocasiona Jesús. Hay todo un fenómeno de masas al lado de Jesús. Lo seguían, lo buscaban. Dice la palabra y sale de él como que una fuerza que curaba a todos. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Gracias por esta enseñanza. Gracias por fijarte en nosotros, por elegirnos. Danos la gracia buscar de buscarte cada día. Estar cerca de ti. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, feliz día. Un abrazo para